Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Cecilia de Bitly y en este vídeo quiero hablarte sobre cómo vender tus servicios de consultoría de redes sociales. Si eres Community Manager seguro que la consultoría de redes sociales también será uno de los pilares de tu negocio y por lo tanto en este vídeo te voy a contar tres métodos para que logres captar clientes para ofrecerle este servicio. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todas las semanas voy a subir nuevos vídeos en los que te voy a hablar sobre comunicación digital, marketing en redes sociales, emprendimiento y mucho más. Así que me encantaría tenerte por aquí. Dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablarte sobre cómo ofrecer, cómo vender y captar clientes para tu servicio de consultoría de redes sociales. Los community manager, por un lado, tenemos el servicio de gestión de redes sociales, en donde trabajamos con clientes de forma mensual y gestionamos íntegramente todas sus redes sociales. Somos nosotros quienes nos encargamos de gestionar todas sus redes sociales, de publicar, de atender a la comunidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchas veces sucede que los emprendedores que están empezando, todavía no pueden permitirse delegar por completo la gestión de sus redes sociales, pero sí que quieren hacer bien, quieran hacerlo de forma estratégica aportando valor, creando una comunidad y no saben, no tienen los conocimientos para gestionar de forma adecuada sus redes sociales. Por lo tanto, aquí tú como community manager tienes la oportunidad de ayudar a todos esos emprendedores ofreciéndoles tu servicio de consultoría de redes sociales en donde vas a explicarle cómo deben gestionar de forma correcta sus redes sociales. Pero la pregunta es ¿cómo logro captar yo clientes para ofrecerle este servicio hay tres formas que son las que te voy a contar en este vídeo una de las primeras es hacerlo como yo llamo hacerlo a puerta fría pero sin embargo yo siempre digo que esa puerta no tiene que estar fría sino que es mucho mejor que sea a puerta templada qué es lo que quiero decir con esto que puedes captar clientes que veas en redes sociales emprendedores que veas que tienen su cuenta de instagram de linkedin de facebook las cuentas que sea, que veas que no están realmente optimizadas, que no están creando contenido de valor, que quizás están tratando de vender desde el inicio en cada uno de sus posts y conectar con esa persona, escribirle, pero no desde el principio ya escribirle diciéndole hola, te quiero vender una consultoría, sino que trates de entablar primero una relación, de aportarle valor, de sugerirle que vea algún post, de ofrecerle que se descargue tal vez tu lead magnet e ir nutriendo a esa persona para que sí, posteriormente puedas decirle, oye, he visto que eh, estás haciendo esto en tus redes sociales, sin embargo este no es el camino, me encantaría poder ayudarte y estoy ofreciendo este servicio. Entonces de esta forma ya será una venta no tan agresiva, sino que esa persona ya te conoce, ya le has aportado valor, ya sabe algo sobre ti y evidentemente tendrás muchas más posibilidades de que quiera trabajar contigo. Esa es una de las formas y es una de las formas más activas y que yo te sugiero que pongas en marcha porque realmente da muchísimos resultados y yo lo he puesto en marcha, lo he probado y la verdad es que estoy muy contenta porque todos los meses tengo clientes de consultoría que voy captando a través de hacer una investigación en las redes sociales, detectar quiénes son esos emprendedores a los que puedo ayudar y posteriormente ir nutriendo esa relación para finalmente convertirlos en clientes. La segunda opción es el trabajo que tú como community manager tienes que hacer, que bueno, que en realidad yo te recomiendo que hagas, de trabajar tu marca a través de contenidos. Desarrolla una estrategia de contenidos aportando contenido de muchísimo valor para despertar el interés de personas que van a querer contratarte no solo lo que es la consultoría de redes sociales sino tal vez también puedas captar a clientes interesados en la gestión de redes sociales. Ten en cuenta también que todos aquellos clientes de consultoría de redes sociales posteriormente pueden ser clientes de tu servicio de gestión de redes sociales que evidentemente a ti te compensa más. Así que también te recomiendo que trabajes muy bien en toda tu estrategia de contenidos en redes sociales para que sea ese el escaparate que tú tienes para mostrarle a los clientes qué es lo que tú haces, cómo tú gestionas tus redes sociales y lo que ellos incluso pueden lograr. Así que te recomiendo que hagas un buen trabajo en tus redes, que nutras a toda tu audiencia con buen contenido y también que aproveches tus redes sociales para mencionar y llegar a personas de forma orgánica con eh, tu servicio de consultoría de redes sociales, contando que estás ofreciendo este servicio, qué es lo que incluye, qué es lo que van a conseguir, cuáles van a ser los beneficios que van a tener luego de trabajar contigo y de tener esa sesión. Y por último, en tercer lugar, la tercera forma, el tercer método para que logres captar a clientes para este servicio es a través de una inversión publicitaria en Facebook e Instagram Ads. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Que tengas una landing page en donde hables sobre tu servicio de consultoría de redes sociales y que dirijas tráfico pagando a Facebook e Instagram Ads o incluso a LinkedIn Ads si quieres hacer publicidad en LinkedIn para llegar a profesionales interesados en este servicio de consultoría y que lleves tráfico de pago a esa landing page. De esta forma, evidentemente, estás acelerando muchísimo los resultados porque ya estás enviando directamente el tráfico, estás atrayendo a tráfico. Ten en cuenta que tiene que ser tráfico cualificado, bien segmentado, haz bien la campaña, incluso si puedes permitirte, delégalo en una persona que esté especializada en lo que es la gestión de Facebook y de Instagram Ads para no tirar tu dinero. Y de esa forma podrás llevar a ese tráfico a una landing page en donde puedes hacer dos cosas. Una de ellas es directamente ofrecerles el servicio de tu consultoría contándoles cuáles son los beneficios que van a conseguir trabajando contigo o otra de las formas que podrías poner en marcha sería el llevarlos a, por ejemplo, una masterclass, un lead magnet, eh, algún recurso gratuito en donde tú les hables sobre la gestión de las redes sociales y posteriormente a través de eh, email marketing puedes ir nutriendo a esa audiencia hasta llegar al momento de la venta. Ten en cuenta que también toda nuestra lista es una base de datos de personas que están interesadas en nuestro en nuestros servicios, en nuestra área de especialización y que por lo tanto también puedes aprovechar esa lista para posteriormente cuando ya esa lista esté nutrida y esté preparada para la compra puedas tú también venderle así que estas son las formas que tú tienes de llegar a clientes para venderles tu servicio de consultoría de redes sociales y yo te recomiendo que las aproveches porque es una de las líneas de negocio del community manager a las que yo por ejemplo le saco muchísimo muchísimo partido porque Llevan mucho menos tiempo que lo que es la gestión de redes sociales y la verdad es que es una forma de tener tu negocio diversificado con el servicio por un lado de gestión de redes sociales, formación por otro, consultoría por el otro, auditorías por otro y de esa forma tienes varias líneas. De, de, de ingresos dentro de tu negocio así que yo te lo recomiendo y espero que este vídeo te haya servido si es así te invito a que me dejes eh, tu like me encantaría que te suscribas como te dije al inicio me encanta tenerte por aquí y que esta comunidad que es todavía muy pequeñita empiece a crecer así que suscríbete Activa el botón de la campanita para eh, que te lleguen las notificaciones cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Prometo que voy a subir un vídeo todas las semanas hablando sobre redes sociales para ayudarte con tus servicios como community manager. Voy a hablar de creación de contenido y de comunicación digital. Y además me encantaría también que me dejes tu comentario en donde me cuentes qué te ha parecido este vídeo, si te ha quedado alguna duda o incluso también si quieres que me propongas algún tema para que yo genere un vídeo. Todos los meses genero un vídeo en donde respondo a una pregunta que me ha hecho uno de mis suscriptores. De hecho, este es uno de esos vídeos. Así que te recomiendo que tú también me dejes en los comentarios de qué tema te gustaría que hable y yo creo el vídeo. Nos vemos la próxima semana. Te mando un beso enorme.